de la mañana con seis minutos. Amigos y amigas, el día de ayer se suspendió la sesión en, en el legislativo con hechos realmente bochornosos. En la sesión del día de ayer estaba previsto plantear cuatro cambios del orden del día para iniciar una evaluación de la presidenta de la Asamblea Nacional como parte del Consejo de Administración Legislativa. Uno de los asambleístas de, de UNES pidió un punto de orden que no fue aceptado por la presidenta. Ese punto pedía la apelación de la presidencia. Luego las bancadas de UNES, del Partido Social Cristiano, algunos miembros de, de Pachacuti que empezaron a pedir a gritos la apelación. Allí se dio una serie de, de enfrentamientos a tal extremo que la presidenta de la asamblea procedió a suspender la sesión, y para Ripley, algo que nos recordó los peores años del ejercicio político en el país, se cortó la luz y se interrumpió las, las reuniones. A estos niveles hemos estado llegando. ¿Qué pasa con la institucionalidad? ¿Qué pasa con el interés nacional? ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? Vamos a analizarlo con nuestros invitados el asambleísta Marlon Cadena, él es jefe de bloque de la Izquierda Democrática, y el doctor Arturo Moscoso, abogado, analista político y académico. Sean ustedes bienvenidos, buenos días, asambleísta Cadena. Iniciamos con usted una primera lectura de los hechos vividos del día de ayer en el legislativo. ¿Qué está pasando? Asambleísta, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen, buenos días, Andrés, buenos días, eh, Arturo, eh, a la ciudadanía ecuatoriana, eh, mandarle un afectuoso saludo. Bueno, es el resultado cuando los intereses eh, personales y esas eh, agendas partidistas eh, se sobreponen a los intereses del país. Eh, entonces, es el, es el resultado y la consecuencia justamente de ir trabajando eh, en función de... De esa, de esa práctica, como usted lo, bien lo señala, eh, hay muchos que tratarán de eh, cosechar eh, a través de secados de la crisis, sobre todo de la institucionalidad, y conseguir eh, réditos para esos intereses que, que ellos son los que persiguen. Carmen. Parece que tiene, se quedó... Eh con algún problema, Carmen. Bien, eh, Arturo, también la primera lectura a propósito de lo sucedido el día de ayer. Eh, gracias, gracias Andrés, eh, gracias por la invitación. Un saludo a ti, a Carmen, a, a Marlon y a, y a la audiencia. Eh, sí, eh, lo que nos deja ver justamente, es, concuerdo con, con Marlon, es eh, esta, esta clase política que lo que defiende son sus particularismos y sus intereses, y sus intereses partidistas, más que la, el, el, el bien común, ¿no? Esa es la clase política que lamentablemente ha conformado una mayoría ahora en, en la Asamblea, y lo que pretende con esta actitud es tomarse la Asamblea por asalto, tomarse, el, tomarse la presidencia de la Asamblea, tomarse el Consejo, el consejo de Administración Legislativa, y... Uh, además eh, tomarse también las instituciones de control a través del consejo de participación ciudadana y control social ¿no? entonces el, el plan el plan está clarísimo y ayer y ayer simplemente se se ratificó que esta es la, la, la, la línea de la, la ruta que se ha trazado este estas esta par de agrupaciones políticas del correísmo con su socio el, el social cristianismo y, y el ala radical de pachakutik para eh, eh, desestabilizar y desinstitucionalizar nuevamente el país. ¿no? Asambleístas, si esto es así, eh, bueno, habría varias lecturas. Eh, de hecho, el propio gobierno habla también de la desestabilización de manera muy frontal. Pero también se podría decir, bueno, si hay una nueva mayoría, así como sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana, pues eh, la mayoría puede tomar decisiones, reestructurar comisiones. En fin, ¿no le atañe entonces o no le da la competencia o la autoridad si hay una nueva mayoría pues de imponer esa línea? Bueno, en realidad... Eh, eh, nosotros como organización política siempre defenderemos la institucionalidad. Independientemente si hay una mayoría, una mayoría que se ha vuelto en muchas ocasiones en estos últimos días un rumor, un, un, que hay una mayoría, que se deshace una nueva mayoría, que, hay, que, que cuenta con determinados votos. Entonces una institución seria, una organización política seria y una institución que vela por la democracia como es la Asamblea Nacional no puede vivir al vaivén de, de, rumores, de rumores, sino más bien eh, dedicarnos justamente a lo que es nuestro, nuestro, nuestra finalidad, de estar en la Asamblea Nacional, y esa es la de promulgar los, las leyes que interesan realmente al país. Comentarles, por ejemplo, si en realidad nos interesara el país ayer, si hubiera dado paso al, a la discusión que estaba plante, planteada en la agenda del orden del día, y esta es, por ejemplo... Eh, el primer debate de la ley eh, de uso progresivo de la fuerza. Eh, toda la gente está desesperada en sus hogares, sintiéndose indefensa ante la delincuencia que campea por las calles. Y hay muchas voces de la ciudadanía que cuestionan que por qué la, las, fuerzas, las fuerzas públicas, las fuerzas armadas, no establecen el control, por ejemplo, de, de, de las calles, de esa de esa inseguridad, del narcotráfico que, que, que viven y que nos ponen en zozobra. Pero, como, como ustedes ya lo han dicho y ya lo ha señalado también Arturo, esas agendas particulares de esa clase política que tanto nos ha hecho daño, pues ha impedido que se debata esa ley, por ejemplo, y que la ha puesto en un segundo plano. Ese es el interés nacional que debía tratarse ayer. Y lastimosamente por estos eh, sucesos de, de ayer, por atropellar esta... Esta sesión eh, prácticamente se impidió que continuara el orden del día y eh, la presidenta, y obviamente con, con justificada o injustificada, porque nosotros tenemos la ley orgánica de la función legislativa, la que rige nuestro accionar dentro de la asamblea, dentro de las sesiones que se realizan, pues eh, tuvo que, que, que salir porque aquí tenemos nosotros un, argumento, un, un artículo en el que dice que si no hay las condiciones... Y si los asambleístas no tenemos la compostura debida y comenzamos con una actitud de faltar el respeto a las autoridades o entre asambleístas, pues la presidenta tendrá la potestad de suspender la sesión. El, el audio, Carmen. Tiene sustento legal, hemos, hemos superado ya por unos segundos, se nos fue el internet. Eh, Tiene sustento legal la actuación de la señora Yori cuando, cuando suspende. Eh, la sesión, pero a ver, los pedidos de estas fuerzas políticas también tienen sustento legal, doctor Moscoso, aunque el objetivo parecería tener intereses que no están claros o que responden más bien a intereses políticos de las organizaciones o a intereses particulares. ¿Cómo se concilia esto entonces, doctor Moscoso? Bueno, Carmen, eh, voy, a, voy a retomar un poco lo que, la pregunta con la que empezó Andrés a, a Marlon es sobre esta conformación de una nueva mayoría y si esta mayoría no tiene, no tiene el derecho a, a, a presidir la, la, la, la asamblea y las comisiones, ¿no? Y aquí, y aquí hay, un, hay un elemento importante, ¿no? No por ser nueva mayoría yo voy a saltarme los procedimientos y los procesos democráticos con los que fueron elegidos esas otras personas para tomarme esas posiciones. Ah, yo soy ahora el que tiene más votos, entonces yo quiero todo y les mando sacando a estos. Con esa lógica deberíamos cambiar el presidente cada que el presidente cae de, cae de popularidad en, en, en las encuestas. Entonces, eh, el, el problema, el problema de fondo que tenemos aquí es que esta gente no, no concibe a la política dentro de los términos democráticos, concibe a la política para, para valerse de, de ella y lograr sus intereses, sus intereses más, más, más próximos, que bajo ningún concepto están alineados con los intereses del país, y ese es el problema. Entonces, ahí lo que dice Marlon, ¿no? Tenemos leyes. ¿Qué, qué ha aprobado la Asamblea? ¿Qué ha aprobado la Asamblea en todo este periodo? Casi nada. Nada, no ha hecho propuestas, no ha presentado proyectos de ley importantes y cuando se le presentan proyectos de ley importantes no los tramita, no los trata, incluso, incluso dejaron uno que se, que, se, que se apruebe por el Ministerio de la Ley. Entonces, eso es lo que, eso es lo que, lo, lo, está clarísimo que eso es lo que pretenden, tomarse nuevamente la, la, las instituciones, la Asamblea primero y las instituciones de control nuevamente por asalto, ¿no? Sin respetar los procedimientos democráticos. Entonces, evidentemente que... Siguiendo los procedimientos, siguiendo la, la, la, la, la normativa vigente, se pueden tratar estos temas, pero, pero no pero pretendiendo Moscoso imponer le, una le agenda. interrumpo. Doctor Moscoso, le interrumpo. Pero ¿qué dice la normativa? Porque aparentemente lo que ellos plantean tiene, tiene sustento legal lo que están pidiendo. Y claro, el asalto para el asalto tendrían los votos suficientes y un aparente una aparente norma que les respalda. No tenía sustento legal Carmen porque no tenía no se podía cambiar el orden del día ya. no se podía poner esta moción del, del, del asambleísta de UNES eh, que me es ingrato el nombre como toda esta organización pero, pero no se podía cambiar ya estaba el orden del día ya estaba el orden del día eh, dispuesto para ese para esa para ese tratamiento y estos querían imponer ampliemos al objetivo de ellos Tendrían, tendrían los votos suficientes para, para cambiar autoridades y hacer lo que les venga en gana lamentablemente si es que si es que sigue esa es la esa es la mayoría que, que, se, que se ratifica que son de, de, de 70 asambleístas pues eh, van a tratar de imponer esa agenda evidentemente van a tratar de imponer esa agenda. y aquí vuelvo vuelve, aquí vuelve el, el, el, la idea no de, de Frente a una clase política de esta, de esta, de esta calaña, frente a unos asambleístas que, que lo único que pretenden es hacerse con el poder sin sin pensar en el país, tal vez quepa una muerte cruzada, porque no se puede, no se puede con una con una asamblea que no hace absolutamente nada más que tratar de desestabilizar al, al, al, al gobierno y, al, y a las instituciones. Entonces. No, no, no, no no, no, es justo para, para, para, el, para el país, no es justo para nosotros los ciudadanos que estamos en una, pasando por una de las peores crisis económicas de la historia y esta gente se dedica a disputarse como, como, como perros rabiosos los, los, los, los, los, los puestos en la asamblea y los puestos en el, en el, en el Consejo de Participación. Entonces, no, no, no, no se puede seguir así, Carmen. Es realmente vergonzoso lo que hemos visto ayer es, es, en, en la asamblea. Es, es, y, y claro, ese es el reflejo con, con, con rosas excepciones, evidentemente, y con todo el respeto que me merece Marlon, pero ese es el reflejo de nuestra, de la mayoría de nuestra clase política eh, en esta, en los actuales momentos, ¿no? Vergonzoso realmente. Eh, asambleísta academia, el día de ayer decía el presidente de la República, en una entrevista con TC en la noche, que eh, no está en su propósito inmediato, al menos la muerte cruzada él eh, manifestó que no va a dar paso a la muerte cruzada al menos en las actuales circunstancias mientras tanto en redes pues vemos la posición de los ciudadanos que dice que se vayan todos, ya estamos hartos no más enfrentamientos, no más beneficios a, a quienes destruyeron el país, asambleísta cadena que hacer frente a este escenario bueno nosotros hemos llamado con eh, de una manera permanente al diálogo, a que se ponga eh, las... Eh... ...las posiciones en una mesa transparente y que se pueda debatir. Eh, si ha habido causales eh, para que se, se sancione, se haga la conformación de cualquier comisión... De, de, ...de investigación, de lo que tenga que hacerse, pero debe ser un diálogo consensuado. No es posible que se construya, por ejemplo, esa nueva mayoría que muchas de las veces dicen que hay. Eh, en realidad, nosotros hasta cierto punto ponemos en duda... ...que así sea, es, eh, pero sin embargo que se trate de caotizar el ejercicio que, eh, que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Y no todos los asambleístas tenemos esa, esa agenda de desestabilizar o de caotizar el trabajo que se está haciendo. Nosotros como Izquierda Democrática hemos presentado leyes importantes para el país y justamente la ley que se iba a presentar ayer la del de uso progresivo de la fuerza, respondía a una comisión manejada por nuestro compañero, el asambleísta Ramiro Narváez. En ese sentido, nosotros hemos hecho un llamado ayer, eh, después de, de todos estos sucesos eh, que estuvimos dialogando, al interior de la bancada con nuestros líderes, y justamente nosotros hicimos un llamado al diálogo. Un llamado al diálogo. Si tenemos que evaluar, pues evaluemos a toda la Asamblea Nacional, a todos los asambleístas, la Asamblea Nacional si tiene un desprestigio, si tiene un bajo rendimiento, es resultado de la calidad de asambleístas que, que tiene. O sea, no, no, podemos, no podemos eludir la responsabilidad. Nosotros tenemos que darle la cara al país. Nosotros sabemos cuán responsable ha sido una organización política y cuáles son las finalidades por las cuales nosotros hemos ido a la Asamblea Nacional. En ese sentido, es necesario que todos los pasos que se den sean realmente eh, constitucionales, que sean eh, bajo el debido proceso y que guíe, por ejemplo, el análisis de la ley orgánica de la función legislativa, que es la que rige dentro de nosotros, de este cuerpo colegiado, el accionar. Una de las cosas fundamentales, si alguien ha incurrido en eh, en una eh, en observancia de esta ley, eh, pues tiene que obviamente ser sancionado, pero que se lo haga en el debido proceso. Si la, si, la, si la presidenta no ha cumplido con sus funciones a cabalidad, pues alguien tiene que presentar racionalmente, políticamente de una forma adecuada, la queja para que se investigue, para que se forme la comisión. No se puede atropellar, no se puede de último momento por la ventana poner una, una, una, una resolución que lo que busca es realmente caotizar. Y eso es lo que pasó ayer. Lamentablemente todos vamos a ser eh, ...vistos como que estamos dentro del mismo saco, porque la clase política eh, se desprestigia cada vez más, pero nosotros estamos justamente para, para trabajar en función del país. Eh, doctor Moscoso eh, pero... Si hablamos de los asambleístas, mencionemos también a la presidenta de la asamblea, porque a través del tiempo se la ha criticado, primero de ser un brazo operativo del gobierno, con una agenda propia, que no da paso a otras reclamos o solicitudes que también tienen derecho a algunas bancadas, de forma que, eh, además que se muestra aparentemente incapaz, no se sabe exactamente qué mismo hace ella como, como Presidenta de la Asamblea. Es decir, eh, es una persona que llega a ese cargo tal vez por una coyuntura específica, pero parecería demostrar día a día que le falta la preparación requerida para un cargo de, esa, de ese nivel. puede ser... Todo es cuestión de, de, de perspectivas, pero hoy pero hago mías las palabras también de Marlon, que se sigan los debidos procesos para, para si es que ella ha incumplido las funciones de, de como presidenta de la Asamblea, pues se sigue el debido procedimiento para, para su destitución, pero no quererse tomarse por asalto la, la presidencia. Y Andrés, el hecho de que, de que, de que dos instituciones, eh, dos, dos poderes del Estado colaboren y traten de, de, de sacar leyes adelante, eso no, de, eso no descalifica a nadie. De eso se trata la política, de llegar a acuerdos mínimos para llevar adelante proyectos que, que, que, que sirvan a la ciudadanía. E igual con el resto de, de, de funciones, igual con el, con, con el Consejo Nacional Electoral, igual con, la, con el Consejo de Participación, igual con, con, la, con, con, la, con, la, eh, con la justicia. Eso, eso, no, eso no hay que satanizar. La idea de... De, lo, lo, lo importante es que sean acuerdos transparentes, acuerdos que se puedan, se pueda la, ciudadanía, la ciudadanía pueda tener conocimiento de ellos y, y, y, y pues, eh, eh, que absolutamente haya eh, rendición de cuentas por parte de quienes toman esas, esas decisiones. Pero eso no hay que satanizarlo. Y, y, y como te digo, Andrés, si es que la presidenta no ha cumplido con sus funciones, ok, demostremos que no ha cumplido con sus funciones y... Eh, y procedamos a su sustitución. Pero aquí es obvio, Andrés, que no se trata de eso. Aquí no se trata del trabajo que ha hecho que ha hecho Guadalupe Llore, que ha dejado de ser. Aquí no se trata del trabajo que ha hecho el Calo que ha dejado de ser el Calo. Aquí lo que se trata es de tomarse las dos instituciones más importantes del de, de de legislativo para empezar a desestabilizar nuevamente el, el, el país. ¿Qué y eso es todo. ¿no? Uh -huh. perdón, sí, sí, Perdón. Ojos, eh. Bueno, eh, decía eh, Asambleísta, ¿y qué perspectiva ve eh, en el futuro inmediato? Es decir, ayer se suspendieron las sanciones que estaban previstas, ¿esto va a provocar qué, un empantanamiento? ¿Cómo vamos a salir de este atolladero? En realidad es importante que la ciudadanía conozca qué es lo que viene detrás de todo esto. Ya lo ha señalado Arturo, eh, en realidad, o sea, es la agenda la que está moviendo, o sea, no son los procedimientos. Eh, sí. Si fueran los procedimientos, eh, se recurriera a lo, a lo que está estipulado en la ley, o sea, no, no creo que nosotros no estamos defendiendo ninguna persona, ninguna autoridad, nosotros estamos defendiendo la institucionalidad. Y creemos que hay procedimientos para poder poner en claro o poner en evidencia la falencia, la ineptitud, lo que sea que haya que poner. Sin embargo, no se ha procedido de esa manera y entendemos que hay detrás otro tipo de, de, de objetivos eh, que no son solamente eh, cuestionar la, la, la, la dirigencia. ¿Cuáles y, son y, esos objetivos, de Asamblea? Es estabilizar el país, tener el control de las, de las autoridades, llamar a, juicio llamar a juicio político, a, en este caso, a todos los representantes de las funciones del Estado y caotizar. En ese, en ese revuelo que se dé a la nivel de crisis institucional pues realmente alguien va a ganar. Y son las fuerzas políticas, esos, esos actores políticos que siempre han sacado réditos y cosechan de esa inestabilidad. Y en ese momento... Y en ese escenario, pues, pues, si el presidente no actúa con, con esa con esa capacidad de procesar políticamente lo que está sucediendo en este momento puede convocar a una muerte cruzada y difícilmente creo que eso le va a permitir al país estabilizarse nuevamente, sino realmente entenderemos hacia dónde ha estado yendo todo este tipo de acciones. Eso por un lado. La segunda cosa es, si nosotros entendemos este contexto y, este, y estas fuerzas hacia dónde están llevando, lo, lo importante es entender primero. Llamar al diálogo, nosotros hemos llamado al diálogo, ¿por qué? Porque entendemos que esa mayoría o esa dicha mayoría personalmente, he estado en conversaciones, como es lógico, el parlamento es para, para, para hablar, para hablar, para, para discutir, he estado en múltiples conversaciones, dicha mayoría es una mayoría flotante. Es decir, unos momentos está, otros momentos no está. Eh, lastimosamente ayer por eso se quería atropellar ¿Por qué? Porque solamente se aceptan tres órdenes del día Tres cambios de orden del día Y obviamente había cinco solicitudes Entre ellas dos que pertenecían a esa supuesta mayoría Lastimosamente, de acuerdo al procedimiento parlamentario Se trataron los tres cambios de orden del día No se trató los de ellos Obviamente que ahí aparecieron ese, ese tipo de, de, de situaciones Que complicaron el ambiente de ayer y pedían explicaciones, los, de, los, los que habían presentado fuera de tiempo pedían explicaciones, y la presidenta, como estaba ya dando lo, eh, la lectura del primer informe eh, del debate de, de la ley progresiva de la fuerza, la presidenta en ese momento dijo que se continuó la lectura, los compañeros comenzaron a atropellar. Entonces, entendiendo ese escenario, es necesario que las fuerzas políticas serias, que entendemos lo que está pasando, pues tengamos la posibilidad de seguir insistiendo, insistiendo en lo que es el trabajo que el país necesita. O sea, no podemos nosotros prestarnos para ningún juego. Nosotros si tienen que evaluarse, por supuesto estamos dispuestos a que se evalúe a todos, que todos tengan que entrar en ese proceso de evaluación. Y que realmente eh, si tienen que evaluarse, se evalúe a todos y que, se, que venga, que venga la, una... Una comisión, pero una comisión consensuada, una, una, una comisión eh, imparcial, no, no sesgada, no inclinada as, hacia una perspectiva diferente. Si es que se pide la comisión, perfecto que se venga la comisión, que se pongan ahí las fuerzas políticas serias y que se trabaje en función de la institución. Si eso es lo que eh, están argumentando los ciertos sectores de la Asamblea Nacional. Siete de la mañana con 29 minutos. Eh, doctor Moscoso, nos quedan unos unos minutitos. A ver, ¿cuál sería la salida entonces? ¿Se convoca, se continúa? Se... Porque entiendo que hubo incluso una reunión de jefes de, de bloque antes de Asambleísta Cadena. Hubo una reunión de jefes de bloque, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, bueno... ¿qué, eh, ¿Qué pasó en esta reunión? Eh, eh, quiero ponerles en contacto para que... Eh, en contexto para que... Eh, eh, como ha habido los rumores de pasillo y creo que una institución como la Asamblea Nacional no puede caer en ese juego, eh, se convocó, eh, se pidió a la presidenta que se convoque justamente a los eh, coordinadores y jefes de bancada para eh, analizar lo que estaba pasando. Eh, y en esa, en esa línea, eh, obviamente, se, se buscaron mecanismos que puedan de alguna manera conducir esta crisis que está ...que está afectando a la Asamblea Nacional. Y entre esas, pues precisamente es eh, encaminar una, una evaluación, evaluación a toda la Asamblea Nacional... ...en este caso a, a eh, comisiones, eh, en este caso a bancadas también, porque hubo un pacto previo. Eh, pacto en el sentido de que había una agenda legislativa y muchas de las bancadas se eh, comprometieron en presentar proyectos de ley que son trascendentales para el país en esta, en esta nueva asamblea. Entonces hay que evaluar eh, y nos comprometimos todos a evaluar y presentarle a, al país, a los medios de comunicación eh, y también al pleno de la Asamblea Nacional, eh, esta evaluación, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha ¿Incluido hecho. UNES, ¿Incluido UNES, o Socialistianos eh, y Pataglutic? Todos, absolutamente todos. Eh, eh, oh, eh, obviamente que en ese momento en ese momento saldrán saldrán los de, los detalles casa adentro de cómo se ha ido manejando la, la, la, las comisiones y la asamblea eso por un lado la segunda, la segunda el segundo punto que se topó pues precisamente es eh, presentar ya, presentar ya eh, los, los resultados, los resultados que, que como bancadas nosotros hemos tenido con respecto al fortalecimiento de la institución, eh, porque eh, no podemos estar nosotros, eh, en lugar de estar trabajando por, en función de, de, de, de construir procesos de fiscalización eh, y dándole leyes, poder estar en, otras, en otros menesteres, digamos. Entonces, en estos dos puntos eh, acordamos y, y que se los va a llevar a efecto. Eh, a partir de eso, eh, obviamente eh, salimos de, de esa reunión, eh, tuvimos la convocatoria ya y lastimosamente se dio este suceso. Después de eso eh, hubo nuevamente un llamado. Nosotros no asistimos a ese llamado porque debíamos conversar ...y discutir el planteamiento con los compañeros de nuestra bancada sobre la situación. Eh, lastimosamente en ese momento hubo un desconcierto. Muchos, muchos, y aquí lo digo, muchos asambleístas, eh, en realidad no de nuestra bancada... Eh, ...pero sí de otros, eh, trataban de ese momento buscar acomodarse, buscar eh, la posición de irse con un lado o irse con otro. Obviamente hay fuerzas políticas que ganan con esta zozobra... Eh, entiendo que no se llegó a, a, a configurar absolutamente nada, nosotros subimos, vimos que hubo una rueda de prensa por parte de la presidenta y también de una, una parte de Pachacuti y del partido del, eh, del BAN, eh, de la, de la eh, bancada del BAN, nosotros discutimos, analizamos eh, seriamente el problema que estábamos afrontando y ratificamos nuestra posición y a partir de eso pues nosotros estamos en la vía de apoyar todos los procedimientos legales. En ese sentido, eh, ayer se suspendió una reunión que había a las 7 de la noche y entiendo y he recibido la, la convocatoria y que tenemos el día de mañana una sesión eh, para tratar y evacuar los temas urgentes que están pendientes y que tiene represados la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a seguir trabajando, creo que eso para eso estamos, para seguir trabajando en función de de lo que está proyectado de acuerdo a esa agenda que se planteó la institución, y nosotros no tenemos que detenernos, no estamos para prestarnos para ningún juego, eh, y eso sí, siempre llamar al diálogo de todas las fuerzas políticas, y que sea claro y transparente. Pero el eh, diálogo que parece imposible, doctor Moscoso, esto no va a parar, los intereses están allí, la, la necesidad de liberarse de todos estos procesos jurídicos de retomar el poder de venir por más parece que está intacto qué va a pasar sí eso es eso es lo eso es lo penoso Carmen yo aplaudo la actitud de, de Marlon y de políticos como él que lo que pretende es que el legislativo cumpla con, con las tareas que debe cumplir que han estado absolutamente abandonadas durante este, durante este periodo, lo que incluso genera mayor desconfianza de la ciudadanía en, en, en, en las instituciones, sobre todo en la asamblea, lo que termina afectando... La confianza en la democracia, es todo un, un, un problema que, que va convirtiéndose en una bola de nieve, ¿no? Eh, pero lamentablemente, te, y lamentablemente tenemos ahí en la, en la asamblea una, una, unas agrupaciones políticas que esto les tiene sin cuidado. Ellos tienen una agenda de tomarse la, la, la institucionalidad del país y nada más. Lo que, lo que sea en beneficio del país, las buenas intenciones que pudieran tener las agrupaciones políticas, les tienen sin cuidado. Ellos tienen su objetivo, que es tomarse la, las instituciones como la Asamblea y el, y el Consejo de Participación, y a eso, y a eso van, a, van a ir. Esperemos que esta, esta, esta mayoría de la que se habla, y como ha dicho Marlon, no, no se termine de configurar para que no puedan hacerlo, pero, pero si es que va ya a eso a concretarse, Nuevamente, insisto, Carmen, capaz que la tal vez la solución sea una, una muerte cruzada, ¿no? Bien. Muchas gracias por eso, ciudadanos. Debemos saber a quién elegimos para no tener todos estos problemas. Muchas gracias, doctor Arturo Moscoso, por habernos acompañado. Asambleísta Marlon Cadena, muy gentil por haber estado con nosotros,